La neta no sé qué onda mucha He planta loca Ahorita se mueve, ¿eh? es en serio Bienvenidos a un video más de evidencias paranormales Mi nombre es Oxlack Castro Y recuerden que juntos somos la legión Oxlack. En este espacio analizamos Todos los videos y fotografías Que surjan en internet Sobre fenómenos Paranormales. En esta ocasión me han mandado uno bastante extraño y que me ha dejado con bastante inquietud Se trata del video de una planta Una planta que parece tener movimientos voluntarios Movimientos muy extraños Que no son a partir del aire o de que la muevan con un hilo El video es bastante interesante y me fue enviado a mi Whatsapp Vamos a ver La neta, no sé qué pedo con esa planta De repente está así bien quieta De repente se aloca Voy a aguantar un ratito a ver si se mueve Mire qué pedo con esa pinche planta no está haciendo aire ¿eh? la neta que no y en el árbol en la planta la neta no sé qué onda pinche planta loca solita se mueve ¿eh? es en serio la persona que me mandó este video solamente me dijo su amigo fue el que grabó esta situación que pasando por ese lugar vio que la planta se movía de una forma extraña y que la comenzó a grabar y este es el resultado que tenemos pues de ese momento ustedes pueden ver que la planta tiene movimientos muy extraños muy fuertes muy rápidos algo que sucedería si hubiera bastante viento pero como notamos no se mueven las hojas de alrededor por lo que no hay viento que la esté moviendo, algunos también creen que pudiera tratarse de un insecto o de un gusano que pudiera estarse comiendo la planta y hacer ese movimiento, otros dicen que puede ser un topo que está debajo de la planta y que al morderla se sacude de esa forma y otros creen que lo están haciendo con un hilo, incluso hay otras personas que creen que la planta es falsa y que se está moviendo con un tipo de mecanismo o pilas, la verdad es que todas las eh, observaciones que tienen ustedes pues son válidas pero a la vez no son ciertas. No sabemos por qué la planta se mueve de esa forma. Algunas personas dicen que también han visto que se mueven las plantas de esa forma cuando están creciendo. Yo la verdad no he tenido la oportunidad de ver a ninguna planta que se mueva así ni sabía que cuando crecían se movían. Si ustedes... Si han tenido esa oportunidad y tienen esa experiencia de ver plantas que crecen y se mueven de esa forma, escríbamelo en los comentarios para poder descartar que esta evidencia sea un fenómeno paranormal y que simplemente se trate pues, de algo natural, algo que se ve impactante y maravilloso pero que al final de cuentas sería normal. Me pareció fascinante este video muy extraño gracias a todos los que me han estado mandando sus evidencias son muy interesantes cada vez me gusta más estarles compartiendo lo que los suscriptores nos mandan al correo y al número de Whatsapp. Recuerden que todas las noches hago transmisión de fenómenos paranormales y que también me pueden mandar sus evidencias a mi correo gmail .com, o a mi número de Whatsapp que aparecerá en pantalla. Ustedes díganme qué opinan sobre este video de la planta poseída. Estaré leyendo sus comentarios. Nos vemos en TikTok, Facebook, Instagram, Twitter y todas las demás redes sociales. Hasta mañana.